Buenos días, en la clase de hoy vamos a presentar un nuevo ejemplo de la estructura IFELSE. En este caso vamos a hacer el típico ejemplo de solicitar una edad y responder si es mayor de edad o menor de edad. Para ello vamos a las macros y editamos nuestra macro. En este caso ya tenemos creada la variable edad que va a ser siempre un número entero y la pregunta que va a meter la variable edad a través de un input box la edad decidida vamos a hacer una prueba se pide un valor lo introducimos aceptamos y queda ahí ahora queda evaluar la variable edad para saber si es mayor de edad o no y en caso de ser mayor de edad mostrar un mensaje y en caso de no ser mayor de edad mostrar otro mensaje la mayoría de edad en españa es a los 18 años por lo tanto con 18 años inclusive si es mayor de edad. Un error sería evaluar edad mayor que 18, den y mostrar el mensaje, mgsg, box, es mayor de edad y evidentemente con el y el mensaje para el caso contrario box comillas porque es un texto eres menor de edad y aquí se me ha escapado la s ¿Vale? y para acabar en div el código aunque parece correcto si nos fijamos estamos comprobando que mayor de edad sea mayor de 18 es un error típico tenemos que tener en cuenta siempre la frontera e incluirla en este caso los 18 sería mayor de edad vamos a probar este código vale ejecutamos he escrito algo mal a msg ahora ejecutamos de edad, 5, tiene que ser menor de edad, eres menor de edad, perfecto, volvemos a ejecutar, 20, eres mayor de edad, perfecto. El código parece que funciona. Siempre que creemos un código debemos comprobar el valor del límite. En este caso la fecha límite son los 18 años. Volvemos a ejecutar, 18 debería ser mayor de edad, pero nuestro código está mal. Nos muestra menor de edad. Entonces, tenemos que tener claro que no es mayor lo que buscamos. Aquí hay dos opciones, mayor que 17 o mayor o igual que 18. Es más claro mayor o igual que 18, dado que es lo que se entiende normalmente, si es mayor de edad cuando tienen 18 años o más. Ejecutamos nuevamente y comprobamos. 12 años, menor de edad, 25 años, mayor de edad, y el límite, 18 años, debería ser ahora sí, mayor de edad, mayor de edad. Como veis es muy sencillo usar el bucle de tipo IFELSE para hacer comprobaciones y decidir qué valor mostrar. En un próximo capítulo veremos cómo dentro de un, las instrucciones de un bloque if o else introducir otro if u otro else para evaluar una segunda condición.